Paso número 1. Crea un canal de YouTube. Para comenzar con este cansado y agotador proceso creativo es necesario hacernos un canal de YouTube y ponerle un nombre. Si quieres ser una persona original e innovadora deberás nombrar ese canal con la palabra creepy al final. No importa cómo lo llames, solo pon la palabra creepy al final para tener más impacto en la gente. Esto te dará originalidad, ya que no existen más canales con este estilo y serás único. Paso número 2. Define el contenido. Para continuar con tu canal de terror, deberás definir el tipo de contenido que harás. Aquí tienes tres opciones. Contar historias robadas de otros autores y hacerlas pasar como tuyas. Hablar sobre rituales falsos y aburridos. O ya si tienes muchos cojones queda la última opción, que es la exploración urbana. No importa si no tienes equipo especial o una buena cámara, tú lánzate con tu celular alcatel a grabar el desagüe abandonado de tu colonia. Paso número 3. Elabora tus videos originales. Ya con tu canal listo para arrancar deberás hacer tus vídeos. No te preocupes, aquí te diré cómo debes hacerlo según el contenido que hayas elegido. Si escogiste las historias robadas deberás usar el sintetizador de voz loquendo. Es muy importante que pongas música de terror alta, muy muy alta y que no se escuche ni una mierda de la historia. Si quieres verte más profesional tienes que omitir poner tildes, comas y puntos que la ortografía se vaya a la mierda. En caso de que quieras grabarlas con tu voz real, deberás tener una bastante ridícula y sin chiste, de esas que dan flojera escuchar. Si eres de esos individuos que prefiere hacer rituales falsos, lo único que debes hacer es usar la cabeza para inventar uno. Si tienes dudas de cómo hacerlo abajo en la descripción, te dejaré un tutorial sobre cómo hacerlos. Ya con el ritual listo deberás grabarte haciéndolo de la manera más pendeja y sobreactuada posible. No olvides poner una miniatura para tu video llena de clickbait, y de paso monetízalo todo. Recuerda, entre más pendejo, más creíble. En el caso de que prefieras la exploración urbana, solo me queda darte la bendición cuando salgas a grabar, y esperar que ningún vagabundo te viole en la casa abandonada a la que te estás metiendo recuerden amigos hay que tenerle más a los vivos que a los muertos paso número 4 canal de terror cara de terror el siguiente paso es muy importante tendrás que cumplir ciertas características físicas para ser el dueño de un canal de este estilo porque si tienes videos que dan miedo debes tener una cara que dé miedo una cara y un cuerpo que no le quiera dar ni el sol Haciendo que la gente ya no sepa que los espanta más, si tus vídeos o tu cara de pocos amigos. Por favor dejen de grabarse la cara, nadie quiere ver eso por el amor de Dios. ¿Que acaso no hay un youtuber de terror que sea mínimamente atractivo? Paso número 5. Difundir tu trabajo. Ya teniendo todos los pasos anteriores listos, tendrás que publicarlos y compartirlos en todas tus redes sociales. Sí, aunque solo tengas 5 seguidores en Instagram deberás compartirlo ahí también. No olvides usar títulos falsos. Calidad mediocre. Y comprar muchos bots. Muchos, muchos bots. Dato curioso. ¿Sabías que el 40% de los seguidores de Mundo Creative son bots? No. Pues ahora lo sabes. Advertencia. Si alguien pone en duda la calidad de tu canal de YouTube solo dile que es un envidioso. Que estás celoso de tu trabajo o los seguidores que tienes o yo qué mierda voy a saber, ya les ayudé yo con lo anterior, ingenienselas para responder algo. Si tienes un iPhone, iPad o Mac y quieres unirte a mis debates sobre estos temas, puedes buscarme como Carencia R en mi podcast. También puedes seguirme en Instagram, donde estoy activa casi todo el día. Hasta el próximo video.